Colocarnos de salud. la mascarilla. Ponemos ah, la mascarilla porque está en el estudio Claudia Agüero. Hoy hablamos también la de la nutrición, la importancia de pues encontrar estás? alimentos no saludables. Sí, Siempre mira. en el programa nos preocupamos también por tu salud y por tu nutrición. Así es, porque justo... Eh, ayer, hace unos días, veíamos a través de las redes sociales de Mayra Goñiz. Ella expresaba que pues estaba un poco eh, fastidiada porque no lograba ganar peso. no Incluso sus seguidores le decían, oye, Mayra, ya estás demasiado delgada, tienes algún problema en tu salud? Y yo decía, no, no puedo ganar peso. Y ese es un problema de muchas personas. Si bien muchas nos preocupamos por bajar la grasa, otros que no la pueden recuperar entonces VOLTEEMOS el menú y sí, es, es muy cierto y de hecho parte eh, tienen razón en decir que es más fácil ganar eh, perder peso que ganar sí. masa muscular toma mucho más tiempo, más tiempo. Sí, ah, sí sí sí claro. y yo podría decir que hay tres cosas tres puntos básicos que necesitamos para poder aumentar masa muscular uh -huh. lo primero la alimentación que tiene que ir acorde a tu estilo de vida uh -huh. a tu edad a tu peso a tu estado de salud también muy importante uh -huh. Número dos, el ejercicio. Sin uh -huh. ejercicio no hay hipertrofia Así muscular. Es, claro. es muy importante sobre todo de fuerza, no tanto Parece contradictorio, pero es cierto. Sí, es verdad. Y tercero, que a veces no lo, no, no, no lo tomamos en cuenta, es el descanso del uh -huh. cuerpo. Si no descansas, si duermes uh -huh. poco, tampoco el músculo crece como queremos. Te lo digo y te lo digo por experiencia, porque yo soy siempre he sido delgado, pero era mucho más delgado. Y cuando me he sometido a dietas para ganar peso o a ejercicios, un trainer me dijo alguna vez... Para bajar de peso haces cardio, haces ejercicios y tu cuerpo va a empezar a quemar la grasa. Para ganar peso es como que te pegaras en el cuerpo una pechuga de pollo, kilos de bistec, porque el músculo está compuesto de proteína, de carne. Y eso, construirlo, es bien difícil. Es bien complicado. No imposible, pero es complicado, Así es. puede tomar tiempito y nuevamente también depende de nuestra eh, anatomía propia. Hay personas que van es a ganar genética. rápido. Exacto, la genética vale mucho. Hay personas que van a ganar más rápido y otras les va. a... Sobre todo porque poco quieres más. ganar peso de manera saludable. ¿Por qué no una cosa es comer pues hamburguesas todos los días no es cierto pura grasa pura fritura y ahí no es que ganas peso o sea, ganas grasa Más grasa exacto bueno cómo entonces hacemos el menú Claudia ayúdanos ¿Qué alimentos? Lo primordial es combinar lo que son alimentos que tengan proteínas, pero también carbohidratos de calidad, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí hemos traído dos básicos que siempre a nuestros pacientes uh -huh. también les recomendamos, uh -huh. la quinoa y la avena. Ambos son altos en fibra, ambos son altos también en carbohidrato de calidad uh -huh. y proteínas. Uh -huh. Es por eso que, y además que son bien versátiles, lo podemos utilizar en desayunos, por ejemplo, en batidos después de entrenar, uh -huh. lo podemos utilizar en un bolsito de avena con fruta, por ejemplo, uh -huh. lo podemos emplear en guisos, lo podemos de repente incluso, vamos a hacer un pollito apanado, en vez de harina, uh -huh. avena Y ahí le estamos agregando más proteínas y carbohidratos. ¿Cuánto de dosis, e, desayuno, almuerzo y si cena? ¿Tengo que meterle esto? Sí, en realidad, cuando hablamos <risa> de aumentar masa muscular, son tres comidas básicas, pero incluso pueden ser un poquito más. Puede ser un preentreno, un post-entreno. Es importante que la persona, eh, yo mucho recomiendo no entrenar en ayunas, ya. sobre todo cuando la persona es muy delgada, como en este caso de repente. Esa es un gran, una gran verdad, porque de sí. verdad, en el, en el el fitness o en los ejercicios la gente piensa que eh, entrenando con el estómago vacío voy a quemar más rápido mis grasas o voy a ganar más rápido y no hay que tener exacto. algo en el estómago un combustible exacto. un combustible exacto lo que más recomiendo incluso antes de entrenar es básicamente fruta no necesariamente necesitamos estos productos de pre-workout uh -huh. que, que uh -huh. solemos encontrar las frutas van a tener esta glucosa esta fructosa energía inmediata que nos va a ayudar a aperturar para agarrar esas pesitas o sea, y empezar fruta, fruta aquí, con eh, pulpa es lo, más es lo más recomendable el plátano es uno de de los eh, productos más eh, recomendados por, por los deportistas. Sí, Previene energía. calambres, rico en potasio sí. y nos da esa energía. Sí, energía. ¿Y la granadilla? La granadilla también es muy buena, primero porque es muy fácil de llevar. De repente estamos apurados entre que vamos al gimnasio o empezamos un entrenamiento, manzana. podemos utilizar La manzana también es bastante práctica. práctica podemos sí. utilizar una porción, que es lo que equivale a una mano, ¿No? El plátano también o una taza, que puede ser una tacita de repente de papaya, de sandía. Uh -huh. En realidad todas las frutas son bienvenidas para antes de entrenar. ¿Tenemos los líquidos, el yogur y los batidos? El yogur somos? y los batidos. El yogur también es muy versátil. Ahora encontramos muchas marcas ricas, sí. también altas en proteínas uh -huh. y además que son bajas en grasas. Entonces yeah. es una mejor opción. Mucha proteína y sin grasa o bajo uh -huh. en grasa para emplearlo en diferentes preparaciones o incluso después de entrenar. Muchas veces uno uh -huh. termina de entrenar y hasta Tienes que hambre. nos dañamos uh -huh. nos da mucha hambre. Una tacita de yogur... Podemos Seca. empezar, ¿no? Los batidos también, un batido con fruta para mezclar esa fructosa de la fruta, más por ejemplo, aquí le hemos puesto avena, avena. le hemos puesto también quinoa, mm. un mix de frutas y ya está tu batido post entrenado. Y el infaltable atún. Sí, el atún también. <ríe> es. Todos un los gases bueno. en deporte saben. Una, una, un solo fresquito de atún nos va a dar cuatro. Una latita nos va a dar 24 gramos de proteína. Es mm. un, montón. un montón, realmente muy bueno y es muy práctico. Incluso de repente en el trabajo, no tenemos tiempo de comer. Un plato tal cual de comida, podemos traer nuestra latita de atún y vamos a tener esas proteínas que queremos. Para me lo, el músculo. Me lo, ¿Es mejor que me lo coma así o, o con galletas, como ciertas personas que yo conozco que comen, creen que con el, comiendo atún, pero con grande, galletas sí. ya están a dieta? Lo bueno, eh, bueno, yo recomendaríamos mezclarlo con papita, por ah, ahí con o con galletas. ¿Con papa? ¿Más, más que con galletas. Más que con galletas. Más que con galletas, porque las galletas, ojos, tienen grasa también, ah. tienen aditivos. En cambio, la papita del camote es carbohidrato de calidad. Bien, Mira, calidad. pues veré buena que combinación. Se vamos a ¿Dónde no te quieres? seguimos para más tips? Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram como NutriCloud AM, NutriCloud AM y también en Facebook y también en mi celular 992782045. Encantada de poder ayudarlo Muchas gracias, gracias Claudia. Nutricloud. Gracias. gracias por Bien, venir. con amigos. A ver esas recomendaciones. Vamos a comercial, Alicia. Nos vamos al corte, pero al regresar ya está aquí, ya llegó. Ya lo vi caminando por ahí. Pero también canto andino, ¿ah? ¿eh? Sí.